La documentación adherida a la mercancía que expresa que los tanques fueron enviados por Francisco Vargas a Marcos Peña, residente en la ciudad de Santiago, y transportados en dos contenedores a cargo de la empresa Salcedo Cargo Express. La mañana de hoy, miércoles, la empresa antes referida envió un comunicado a sus clientes haciendo indicación al ilícito encontrado por las autoridades aduanales, especificando que desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos, cuyo propósito es vializar frecuencias los dominicanos en Estados Unidos a sus familias en el país para burlar el fisco e introducir ilícitos con municiones, armas, dinero, muchas veces producto del lavado. Para.